Hola amigos, igual si sabes esto, puede ser una tontería. Pero si no lo sabes y usas mucho el bloc de notas, te va a encantar. A mí me pasó que llevaba toda la vida abriendo archivos de texto en los que no veía una parte del texto, puesto las líneas era infinitas y no se ajustaban a la ventana en este texto, se puede ver cómo solo veo el principio de dos líneas, qué rollo. Tenía que estar desplazando esta barra inferior, que no sé cómo se llama, y era muy engorroso. Pues casualmente me di cuenta que tenía fácil solución, tan solo había que ir a formato y luego hacer clic sobre ajuste automático de línea.